Cualquiera puede tener que estar en la cama por mucho tiempo. Si no se cambia de postura, pueden aparecer úlceras por presión. Las hay muy distintas, desde zonas enrojecidas de la piel hasta daños graves en los tejidos que llegan a lo más profundo del músculo y el hueso. Son difíciles de tratar y tardan en curarse. Y si no curan bien, pueden dar lugar a infecciones óseas, sanguíneas y de la piel. Estas lesiones por presión suelen producirse en salientes óseos como los hombros, los codos, las caderas, la parte baja de la espalda y los talones. También pueden producirse en los pliegues de la piel. Se pueden prevenir cambiando de posición en la cama. Tal vez haya que recurrir a una sábana o a otra persona.